Ok, pues, muy buenos días. Damos el comienzo oficial de la actividad de tirillas cómicas. Eh, el motivo es, y la, el objetivo es describir la importancia del uso de tirillas cómicas para actividad académica, ¿verdad? Que esto enriquece los cursos y el aprendizaje para los estudiantes. Y también se va a pretender mostrar el uso de los programas o la plataforma Canvas y Pickstone. Así que eh, en esta actividad, en este momento, Van a participar, los recursos son la doctora Liz Pagán y la señorita Rodi Colón, que es nuestra diseñadora gráfica. Cualquier cosita que ustedes tengan, me la escriben en el chat. Recuerden siempre que eh, va, tengan dudas, escriban, eh, apaguen los micrófonos, escriban en el chat y así podemos atenderlo poco a poco. Así que comenzamos. Saludos a todos y muchísimas gracias por estar conectados en la mañana de hoy con nosotros. Para mí es de gran alegría poder compartir con ustedes esta experiencia de creación de tiras cómicas para la educación en compañía de Rodi Colón como diseñadora gráfica de la Oficina de Educación a Distancia y también ver eh, ciertas personas conectadas no solo de UPERU Macao sino también de la comunidad externa, estudiantes y personas muy interesadas en esta iniciativa. Así que bienvenidos todos y gracias por acompañarnos. Muy bien, pues como saben, eh, tal y como presentó Ernesto, este tema es amplio. Eh, lo que nos vamos a hacer es enfocarnos en unas áreas en particular para que ustedes puedan maximizar el uso de las tiras cómicas con un enfoque académico y sí, vamos a mostrar brevemente, de manera introductoria, dos programas, tanto Canvas como Piston. Así que, en cuanto a contenido, lo organizamos de la manera que ustedes lo ven en pantalla. Yo espero que puedan ver bien la presentación. En caso de que si surge alguna, ¿verdad?, problemática con la conexión, pues les pido paciencia porque en ocasiones también sucede, ¿verdad? Así que vamos a describir brevemente lo que son las tiras cómicas, lo que llamamos historietas o tirillas cómicas, ¿verdad? Luego les presentamos unos pasos básicos de cómo ustedes las pueden diseñar y luego entramos de lleno a lo que son los programas. Claro, ciertamente eh, les vamos a mostrar algunos ejemplos que nosotros hemos creado, otros que estudiantes han desarrollado y de igual manera, si ustedes como público y participantes han creado previamente alguno y quieran compartirnos su experiencia, están bienvenidos ¿verdad? a que esta dinámica del webinar sea un poco más interactiva y comenten y participen de la misma. ¿okay? Así que vamos a comenzar con qué son las tiras cómicas. Ciertamente, de momento pensamos... ¿Qué me viene a la mente cuando escucho estos términos? Pues miren, básicamente yo quise presentarlo de esta manera. Es pensar con unos breves escritos o dibujos o imágenes que tienen unas secuencias cronológicas y que ustedes pueden incorporarle alguna un toque de humor, ¿verdad? Eh, para propósitos académicos, pues sabemos que en ocasiones somos bien parcos, bien secuenciales, bien... Eh, estructurados en la forma que presentamos contenido. En ocasiones necesitamos darle una variedad. Necesitamos que el estudiante, en caso de que seamos el profesor, eh, se interese en los temas de una forma distinta más que leer tal vez un capítulo de un libro o un documento extenso ¿verdad? de investigación. Así que tal vez ustedes pueden ir pensando de qué manera le puedo mostrar el mismo contenido de otra forma. Así que esto puede ser una estrategia de enseñanza que ustedes pueden incorporar en sus cursos. De igual manera, desde el aspecto eh, de estudiante, pues sabemos que fomenta mucho la creatividad porque el estudiante puede presentar mucha información de una distinta forma, ¿verdad? Un poco más variada. Así que eso es lo que queremos fomentar, ¿verdad? Hoy. Así que si buscamos en la literatura, ¿cómo lo definen? Pues lo definen como un proyecto que refleja los aspectos y valores más relevantes de nuestra sociedad, tales como la fuerza, valor, familia, educación, entre otros. Y que motiva, como les dije, el desarrollo y aprendizaje. Estoy segura que cuando escucharon eh, tirillas cómicas o historietas, pensaron algunos de ustedes en Mafalda. ¿verdad? Eh, si quieren comentar o, o subir la mano de que les haya venido a la mente Mafalda pues pueden hacerlo la realidad es que Mafalda es una de las tiras cómicas más conocidas eh, desde los años 60 para acá eh, este creador Kino él lo desarrolló simplemente para reaccionar ante situaciones de la sociedad así que eh, con un elemento crítico Mafalda siempre fue representada, ¿verdad? Con estas imágenes y textos, eh, bien cortos, bien breves sus mensajes, pero bien contundentes. Eh, sabemos que ya no, ¿verdad?, murió hace un tiempo atrás, hace varios años, pero todavía hoy día eh, se sigue promoviendo eh, la lectura de Mafalda, incluso también hay libros que tienen compendios de la misma, e incluso tengo una imagen que les puedo mostrar. De, que encontré bastante graciosa. Eh, así que a lo mejor a ustedes, ¿verdad? Lo pueden recordar. Eh, como ven aquí, está Mafalda, dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Verdad? Le está hablando a su mamá. Y ella dice, la mamá le contesta, porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Sí, es cuestión de título, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día o no, ¿verdad? Y vemos como una reacción, una conversación entre la mamá y la hija sobre una situación particular. Así que de manera humorística pues se presenta una, un diálogo, un contenido. Pero para propósitos académicos también lo podemos hacer. Y es eso lo que nosotros realmente queremos desarrollar en el día de hoy. Así que viéndolo como un recurso didáctico, lo que queremos es que esa analogía visual esté establecida o relacionada a un contenido donde combine el personaje, su entorno y también nuestra propia experiencia. Así que de esta manera nosotros vamos a poder ver cómo puede impactar las tiras cómicas en la educación. Así que voy a invitar ahora ¿verdad? a mi compañera Rodi a que continúe explicándole los pasos. Adelante, Rodi. Bueno, como les estaba comentando, ya que tenemos en presente lo que son las tirillas cómicas, eh, por lo menos yo como diseñadora gráfica sé cuál es el proceso creativo en el cual cualquier proyecto debe tener. Así que es bien importante que tengamos presente que el proceso creativo nos ayuda a facilitar el proyecto y no ir simplemente a los programas que vamos a estar presentando en blanco, sino que tengamos ya una estructura. Así que vamos a ir con, con los siguientes pasos. Que obviamente es seleccionar el tema, porque de ahí es que vamos a ir creando básicamente la historieta. Aquí probablemente hay docentes, como también hay estudiantes, y muchas veces el mismo profesor eh, facilita el tema pero también puede que sea un tema libre, así que es bien importante que como creadores, que vamos a crear la historieta, tengamos un tema, eh, ya que como dije, nos va a facilitar un montón el proceso de desarrollo. También definir los personajes, si los, cuántos personajes van a ser, cómo se van a llamar, las relaciones que tienen el uno con el otro. Eh, eh, como pudieron ver, Liz compartió un ejemplo y obviamente ahí ya vemos que hay una interacción, una relación de madre e hija. Así que aunque no necesariamente eh, en el cómic se muestre toda la trayectoria, eh, trayectoria histórica que tienen los personajes, pero esto nos ayuda un montón a, a, a definir quiénes son y cómo los vamos a, a ir creando. Y obviamente crear el guión porque esto nos ayuda a, a, a que ellos van a decir, no solamente lo que van a decir, sino dónde se van a encontrar, en qué escenario, en qué lugar, si es de día, si es de noche, en, en qué tiempo histórico también se van a encontrar. Y obviamente seleccionar el programa que hoy vamos a estar presentando dos, pero realmente hay varios. De hecho, si usted entra a nuestras redes sociales, se creó una infografía con varios programas en internet que usted puede utilizar y puede explorar. Eh, para la creación de tirillas cómicas y pero hoy como dije vamos a estar presentando dos así que es muy importante que usted sepa qué programa de acuerdo a sus necesidades usted va a utilizar una vez creado obviamente usted revisa y edita tal vez después se le vino otra idea a la cabeza y usted quiere revisarlo y editarlo si el diálogo hace coherencia si el primer recuadro lo que el primer recuadro se se dijo hace coherencia con la con el final de la historieta, así que es bien importante no pasar este, este paso y publicarlo o presentarlo si usted es estudiante. Y como últimos dos puntos de los pasos para el proceso creativo que requiere eh, crear un cómic, es evaluar, eh, tal vez usted como docente, profesor, maestro, eh, obviamente usted evalúa a su estudiante pero también usted evalúe si el programa que usted está eh, utilizando es factible, eh, si va con los objetivos que, que usted se planteó porque claramente eh, como profesores, como estudiantes hacemos estas cosas para que eh, con un objetivo eh, y esto lo podemos también lograr a través de la retroalimentación que usted tenga del programa pero también del estudiante, si el estudiante le da alguna retroalimentación. Así que bien importante la evaluación. Eh, si sí, puede darle a siguiente. Y obviamente como todo, eh, tiene sus ventajas y una de ellas es motivar al estudiante a interactuar más en la clase, porque muchas veces pues, bueno, yo como estudiante que fui de comunicaciones y diseño gráfico, Tener proyectos así, en eh, diferentes formatos, que esta es una de las ventajas que nos brinda el utilizar estas herramientas, es que el estudiante se siente eh, como diferente, es algo que tú puedes interactuar con el estudiante, el, el estudiante puede interactuar con su grupo, así que es una motivación para el docente como también para el estudiante, y como mencioné facilita una variedad de, en formato, no solamente es como simplemente lecturas, en lo que uno normalmente se espera de un curso, sino que también pueda explorar diferentes herramientas. Y la Oficina de Educación a Distancia siempre está brindando talleres eh, y foros que ayudan al docente a poder expandir estos formatos. También fomenta la innovación y la creatividad. Eh, y también creo pienso yo que como estudiante que fui, el, el docente se da de cuenta de dónde los estudiantes se, se, se expanden sus áreas, si algunos son mejor creando el guión, otros el personaje, la, cómo ellos se desarrollan en grupo. Así que utilizar estas plataformas nos ayuda a conocer, eh, no solamente a tener eh, como una relación solamente el estudiante y el profesor, sino que también poder a través de estas herramientas utilizar la creatividad y adentrarnos un poco más eh, a conocernos como, como estudiante y profesor. Ahora, algunas recomendaciones que les damos es establecer el objetivo, e identificar la actividad que se va a realizar y desarrollar la evaluación. Y esto nos lleva obviamente a algunas también cosas que les vamos a recomendar de cómo se puede evaluar las tirillas cómicas. Eh, si le puede dar a la siguiente Entre ellas la claridad, obviamente, cuán, cuán eh, bien se ve eh, la relevancia, que obviamente si se está hablando, si es un curso de historia, que no se añadan cosas que, que son deporte, que la claridad y la relevancia se van de la mano. El diseño y la creatividad, eh, como dije anteriormente, aquí usted puede ver cuán, cuán trabajo en equipo, cómo se, ellos se desarrollaron y como dije... Eh, los pasos que él requiere un proceso creativo ayudan mucho a desarrollar todos eh, estos pasos de evaluación, el diseño y la creatividad. Y aunque los programas que hoy vamos a estar presentando son muchas de las cosas que hay, son cosas predeterminadas, pero... Hay variedad de cosas que usted puede explorar y usted puede utilizar y lo vamos a ir viendo más adelante que tiene muchas herramientas. La calidad del trabajo, la coherencia, que lo que se diga al principio haga coherencia con el final y la pertinencia hacia el aprendizaje, que aunque hoy estamos hablando la relación entre el docente y el estudiante y la interacción en el curso a, a través de estas herramientas, estos programas se pueden utilizar con otros fines, eh, así que usted, de acuerdo a su necesidad, lo puede aplicar. Ahora voy a pasar con Liz eh, con la sección de Canva. Muchas gracias, Rodi. Pues como saben, eh, vamos a iniciar con Canva. Canva se puede utilizar de muchas maneras. Eh, ahora nos vamos a enfocar a lo que es la historieta, pero eh, tal vez muchos de ustedes lo han utilizado previamente para crear presentaciones o infografías. Así que le vamos a dar como que un giro, ¿verdad? De perspectiva y uso. Así que básicamente lo vamos a presentar en vivo, pero si quieren un resumen de los pasos, ustedes abren canva.com, buscan una plantilla que sea de su interés experimentan esas funciones, todos los elementos de los menús principales que presenta la plantilla y personaliza esa historieta ya creada porque ellos les dan a ustedes como que ya un diseño predeterminado o pueden comenzar desde cero y publican y comparten. Yo les recomiendo que ya ustedes tengan de por sí como que un borrador de ese guión del diálogo que se va a desarrollar en esa tira cómica para que se le haga mucho más rápido y más fácil desarrollar la misma. Aquí yo les voy a mostrar algunos ejemplos previo a, a conectarme en vivo para que puedan ver cómo algunos estudiantes de educación han desarrollado eh, unas tiras cómicas en el programa Canva. En este caso, eh, la estudiante Ana Martínez que no la vi conectada en un principio, así que yo voy a, a presentar ¿verdad? el contenido que ella compartió en clase. Eh, ella nos habló sobre la exploración ocupacional. La actividad de educación que nosotros solicitamos fue que el tema era libre, pero que tuviese alguna enseñanza, así que ella escogió este tema y estableció el diálogo entre la maestra y sus estudiantes. Aquí este es, viene siendo como la, pre, la primera viñeta, ¿no? donde se ve el título, se ven los personajes y el inicio del diálogo. Eh, voy a compartirles el diálogo completo, mejor en formato PDF, para que lo puedan ver mejor. Lo van a ver aquí. Como pueden ver, inicia así como buenos días, cómo se encuentran hoy. Hoy les hablaré sobre la exploración ocupacional y de carrera y los estudiantes contestan, ¿verdad? Le preguntan qué es. Automáticamente la maestra contesta le da unas instrucciones a los estudiantes y luego entonces vemos una actividad que la maestra va desarrollando luego de explicarle hasta este ejemplos sobre la exploración ocupacional. Luego entonces termina esta tirilla cómica con una actividad donde los estudiantes seleccionan verdad qué exploración ocupacional desean y ellos van identificando su preferencia. Así que podemos ver, ¿verdad?, que se puede desarrollar todo un aspecto educativo en la dinámica de diálogo que se desarrolla para propósitos académicos, ¿Okay? Así que ese es uno de los ejemplos. El otro ejemplo que les tenía preparado es este, que fue el que yo les compartí al grupo automáticamente desarrollado por Canva, que se lo vamos a ver en vivo aquí, que ustedes van a notar que el mismo ya yo lo tengo abierto para facilitar eh, la lectura, pero van a poder ver qué puede ser de una página como puede ser de varias páginas. En este caso, para propósitos del curso en educación, yo quería destacar qué estrategias de comunicación teníamos y les creé este ejemplo. Así que es el diálogo ya predeterminado con unos personajes que trae Canva y yo simplemente le cambié el texto y empecé a combinar los personajes, como ven aquí, ¿verdad? Y luego entonces fui desarrollando cada una de las páginas con ese diálogo entre personajes y finalmente, ¿verdad? Con esa historia tienen una conclusión. Así que esto es lo que queremos mostrarles en el día de hoy.